en forma anónima, gratuita, en un sistema de enlace vinculado también a todo lo que tiene que ver con el sistema de tránsito, problemas de tránsito, emergencias de ambulancia, bomberos, policía. Nos parece que, que es importante darle, darle más agilidad a todo este a toda esta situación vinculada a la inseguridad, que nuestros vecinos en Hurlingham se sientan mucho más seguros, eh, complementarlo con, con, con las más de 200 alarmas que tenemos y que estamos colocando día tras día. Así que, bueno, que no se olviden, 147, número de emergencias, eh, gratuito, anónimo, eh, vinculado a todo el sistema de seguridad para, bueno, para que puedan estar todos los días un poquito más tranquilos los vecinos de Hurlingham. Está comunicado con nuestro centro de monitoreo, que, que está funcionando muy bien, que se está ampliando. Estamos haciendo una ampliación del centro de monitoreo para incorporar más, más cámaras y, por supuesto, más, más controladores. Y, y vuelvo a repetir lo mismo, ¿no? todo lo que los vecinos crean que, que tienen como situación de denuncia, que lo hagan que vamos a estar a disposición, la Secretaría de Seguridad, a cargo de Amayan Fem, ha hecho un trabajo importante en esto que yo decía, más de 200 cámaras funcionando en Urlingam, más de 150 alarmas y la colocación todos los días de una alarma vecinal con botón antipánico geolocalizado y, bueno, y comprometiéndonos, nosotros no, no vamos a mirar al costado en materia de seguridad, sabemos que es de competencia provincial, pero decidimos conjuntamente con con bomberos, a través de su jefe, aquí está acompañándolo Gustavo Calveiro, con el jefe del comando, con el jefe del distrito, de la policía bonaerense. Bueno, trabajamos mancomunadamente para que nuestros vecinos, vecinas y nuestros pibes se sientan cada día más seguros.